Nos encontramos en la sede de Marbella Cocina, hoy hemos eh, venido a hacer pues una clase, una clase porque Fernando y pues, el equipo nos va a enseñar hoy unos platos que yo pues no conocía ¿no? y es como cocinar por ejemplo la carne de venado. ...es pues una carne que a lo mejor pues, está muy rica, está muy sabrosa... ...pero que bueno, no todo el mundo sabe darle ese toque... ...para que esté tierna, porque nos contaba Fernando... ...que sí, que suele ser un poquito más dura que otras carnes... Hay que darle ese toque para que quede jugosa y quede buenísima... ...y bueno, yo creo que la va a acompañar con una salsa... ...mejor que no que nos lo va a contar, mejor que nadie... ...y además ha preparado también unos boquerones... ...que son muy típicos en el campo de Gibraltar... ...y están rellenos... ...pero con mucho salero, como suelen hacerlos ellos ...así que, y con sus hierbitas, todo muy bien acompañado... ...y fijaros que aquí ya tenemos una mesa con los fríos... ...el jamón, que nos puede faltar siempre, de verdad... ...de los aperitivos, y unas ensaladas que la ensalada igual ahora viene fernando y nos explica eh, manolo ah que es aquí manolo con nosotros ven manolo acércate cuéntanos esa es bueno, la ensalada muy buenas tardes ¿esa ¿Esta es la ensalada típica malagueña típica malagueña con su patata su atún y su naranja y su aceite Ajá. de oliva por supuesto claro y Después, esto el típico jamón y la ensalada de pimientos típica de de Marbella, bello Esto tiene menos elaboración que. Ninguna, no tiene. Que, que, el, que el plato Fernando, que ha preparado Fernando, ¿no? Que, el, que realmente sí. el plato se llama rajú, ¿no? Es un rajú de venado. Venado. ¿Eh? No, rico, no. rico, ¿no? Como decía aquí el amigo la guillano, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, nosotros lo vamos a saborear, lo vamos a chocarretear los dedos y todo. Y falta el gaspacho que lo tenemos ahí también. Bueno, el gaspacho es muy importante, que ahora lo vamos a ver, que está ahí también para dar un gaspachito fresquito para comenzar. Pues nada, Barbilla cocina, bien. enhorabuena por vuestro trabajo. que Nos vemos el 28 por la noche nuestras sardinas. Es verdad, es verdad que tenemos eh. otro próximo, gracias. Y ahora vamos a ver pues eh, pues ya la elaboración, vamos a ver cómo freír los boquerones, qué toque se le da para freírlo, que no queden grasientos, buenas. en fin, que todo eso tiene su truque, ¿eh? que no pensaron que solamente ala, a echar esto a freír, no, no, tiene su técnica, todo eso. Vamos a la, a la cocina donde está Fernando esperándonos. Muy buenas tardes, me presento, soy Fernando Ortega, miembro de la Asociación de Marbella Cocina de cocinero y pasteleros y hoy tenemos aquí unos invitados eh, elena olaya y pepe y hemos preparado un ragú de ciervo un ciervo que me lo ha traído especial que lo han cogido unos amigos suyos en el campo y hemos hecho un ragú de ciervo esto es un plato eh, que yo lo hacía mucho en el restaurante Horst, donde trabajaba en madrid y eh, la receta es fácil ...tiene un poquito de, poquito, un poquito nada más... ...de, de exigencia, porque es una carne que hace de, de ciervo... ...que es del campo, totalmente eh, de, de caza... ...es una carne que hay que ponerla eh, en, en vino tinto... ...macerada, con cuerro, tiene eh, pimienta... valla de enebro y perejil también se le pone cebolla y al mismo tiempo eso se deja durante 24 48 horas maceración luego tenemos que apartar lo que es la carne secarla y con la verdura hacemos una salsa que es la que tenemos que te estamos presentando aquí en el plato es un poquito complicado pero la verdad es parecido a hacer un rabo de toro ...ya te digo que la, la, la, la forma de hacerlo es diferente... ...puesto que hay que sacar la verdura... ...donde ha estado con el vino tinto... .secar la carne... ...pasarla por una páprica con una harina... ...y la páprica es un pimentón eh, austriaco... Eh, ...picante o menos picante... ...puede ser más fuerte o menos fuerte... ...luego la, la tenemos que sellar... ...ponerla a escurrir para quitarle toda la grasa... ...y en el fondo que tenemos ya preparado... ...con el caldo de, de, de, de la caza... un caldo de caza... ...lo, lo pasamos a la, a la, al, al perol... ...lo pasamos, lo ponemos... ...totalmente cubierto con ese caldo... ...y lo dejamos de coser durante 3 a 4 horas... ...muy lento, tiene que ir muy lento... ...para que no se pegue y salga perfecto... ...esta es la presentación que le, le ponemos... Eh, ...los alemanes la toman y los austriacos... Y, donde nosotros lo preparábamos... ...se le ponía también puré de patata y una pera porque como la carne de, de ciervo es un poquito ácida la pera le da el contraste de, del sabor ese que tiene que tener para que sea un poco agrio y dulce agri y dulce pero muy poquito y esa es está en la presentación y encantado de estar con ella aquí para hacerle lo que le repetezca ...y esto es un plato muy típico de esta fecha... ...del campo de Gibraltar, de Algeciras, La Línea... Eh, de San Roque, de toda la parte de lo que es el campo de Gibraltar... ...es muy fácil de hacer, es muy, muy, hay que hacerlo con mucha paciencia... ...porque son boquerones rellenos... ...el relleno es de huevo, pan rallado, miga, no, no pan normal... ...miga, eh, perejil, ajo y una hierba que se llama mejorana... ...que es lo que le da el sabor especial a estos boquerones... ...especiales, nunca mejor dicho, puesto que son de Alcira y allí todos son especiales. Es de esta fecha, al igual que los caracoles de, que se preparan en esta época también, mucho por allí, y eh, eh, ya te digo, ahora frito se puede servir con una salsita de tomate aparte o un poquito de tártara Es un plato que allá lo probaréis y me diréis si os gusta o no. Allí en Altira gusta mucho. ¿vale?